Palencia. Muchas gracias, presidente. Señorías, señor Martínez Olmo, le tengo que decir que no se comprende que diga usted que está, su grupo está de acuerdo con el contenido de nuestra enmienda, que cree que es necesaria, pero que no le parece el momento para aprobarla el momento, cuando estamos hablando de planificación de recursos hum humanos, pues yo creo que el momento para hablar de, de precariedad de las personas que trabajan en el Servicio de Salud y no tienen plaza fija, pues, pues yo creo que sí es el momento. De todas formas, le quiero anticipar que nuestro grupo va a dar soporte, va a aprobar esta iniciativa que nos presentan, porque estamos de acuerdo en la necesidad de un plan estratégico para planificar las necesidades de profesionales del Sistema Nacional de Salud. En efecto, las actuales políticas de recursos humanos establecidas en el sector sanitario son insuficientes y no están adecuadas a los retos que están por venir, entre ellos el de la jubilación de más de 60.000 médicos en los próximos años. Asistimos con preocupación a la cifra de listas de espera y es que para mantener una atención sanitaria de calidad, además de financiación, son necesarias plantillas suficientes para una asistencia sin demoras. Como ya se ha dicho hoy, los médicos de atención primaria, por ejemplo, vienen manifestando desde hace tiempo sentirse al límite. Para conseguir cupos máximos que no superen los 1.450 ciudadanos adscritos, se calcula, que es necesario un incremento de las plantillas de más de 2.200 médicos de familia. Además, la falta de profesionales sanitarios es un problema agravado por la migración a la que se han visto obligados muchos de nuestros jóvenes y que comenzó con los recortes en presupuesto y de condiciones laborales de la época socialista y luego ya llegó el PP para dar la puntilla a la situación de todos los profesionales del ámbito sanitario, personal sanitario y, per y también personal no sanitario. Señorías, que casi siempre se nos olvida que todo el personal es necesario para poner en marcha cualquier centro sanitario, desde el personal de servicios, limpieza, mantenimiento, cocinas, lavanderías, personal administrativo y, por supuesto, el personal sanitario. La falta de planificación, que ya se ha comentado aquí, de MIR y de nuestro sistema académico en las universidades y de las profesiones sanitarias, pues nos, lleva a, nos ha llevado a cifras que yo diría preocupantes e incluso vergonzosas. Verán, Los datos comparados son demoledores. Si comparamos los ratios de personal de nuestro país con otros países de la Unión Europea, suspendemos en el ratio de enfermeros por médico, el, rato, el dato que refleja la, la OCDE en su último informe de 2017, sitúa a España entre los cuatro países junto a Portugal, Grecia e Italia, con peor ratio dentro de la Unión Europea. En el ratio de enfermera por habitantes, también suspende España. No hay suficientes profesionales de enfermería para cuidar a los pacientes. Nuestro país debería ir acorde con el resto de países de, vecinos que tienen una media de ocho enfermeras por cada diez habitantes y no los cinco actuales que tenemos en España. Este dato, además, resulta demoledor si se compara con Dinamarca o con Finlandia, que tienen una media de 16, 16,5. Esto es excelencia en la calidad del cuidado de enfermería y no lo que ocurre en nuestro país. Según el informe que ha elaborado la Organización Mundial de la Salud sobre Metas de Desarrollo Sostenible 2017, los profesionales sanitarios escasean en España. En concreto, solo contamos con 91,8 por 100.000 habitantes, una cifra muy lejana a la de los principales países del ranking. Según este informe, nuestro país tiene cifras similares a las de Brasil, Brunei o Libia, y tiene menos sanitarios por habitante que Uzbekistán o Bielorrusia, y está lejísimos de los primeros países de la tabla, encabezada por Mónaco, Suiza. Noruego o Dinamarca. Y hay que añadir que esta cifra es la media, la media de nuestro país, pero que es todavía mucho más preocupante y vergonzosa en territorios como pueden ser las ciudades autónomas de Ceuta o Melilla. Asistimos el otro día en la interpelación que ha dado lugar a esta iniciativa pues a un partido de pelota entre la ministra de Sanidad y Servicios Sociales y el representante del Grupo Socialista, Martínez Olmo, sobre quién tenía más culpa de la precariedad y de la situación sanitaria de las dos ciudades autónomas, pues ya va siendo hora de que dejen de jugar a lanzarse la pelota y se pongan manos a las obras para solucionar los problemas y carencias que sufren la población de Ceuta y Melilla por la mala gestión del Ministerio de Sanidad, el de antes y el de ahora. Hay una mala gestión y planificación de personal que afecta a la continuidad de cuidados, a la relación médico-paciente y a la calidad asistencial. Existen carencias de organización y con un crecimiento de la población y, por tanto, de la demanda asistencial, se necesitan más recursos humanos para reducir las listas de espera y asegurar una calidad Vaya terminando, para señoría. sanitaria. Para terminar, por mucho que se hable de una gran OPE, de momento no son realidades, sino que son anuncios de mera pirotecnia electoral. Y Además, y aun cuando se pudieran tener muy buenas intenciones, como el plan de trabajo que expuso la ministra. Este debate es estéril si no viene acompañado de un plan de financiación de sanidad pública. Decía su ministro Margallo que cualquier gobierno es un gobierno de coalición entre el Ministerio de Hacienda y los demás. Y en este caso, en concreto, el del Ministerio de Sanidad, no puede haber frase más certera. Todo lo que nos propone son buenas intenciones, son promesas de necesidades actuales y reales. Datos que la ministra ni contra... Termine, señoría, por favor. Termino ya ni confronta con otros. Y todo esto, si no va acompañado de una planificación de recursos humanos como la que hoy se propone aquí y un debate real de cómo se financiará, se quedará en el cajón de las iniciativas y el problema de la precariedad y la falta de personal en nuestro Sistema Nacional de Salud no mejorará, sino lo contrario. Muchas gracias.